en pantalla. Muy importa hola, ¿cómo están? Espero que nos estén viendo. Ahí lo vemos. ¿Cómo están muchachos? Esto es astral y estamos en, una vez más, en programa doble con LDP Magazine, en el que estábamos hablando sobre eh, la vida, la obra y el maravilloso arte de Jim Henson y su gente. Pero antes de continuar, antes de continuar con el tema, porque ya que nosotros nos queremos concentrar un poco en la saga del cristal oscuro, porque tiene algo de relación con lo que hacemos acá en el clavestral. Antes de continuar, eh, hola Roberto. Hola Teresa. Saludos a Roberto Alfaro y gracias por quedarse. <risas> quedarse conmigo en el programa. No te había visto antes. ¿eh? ¿Cierto? Pero antes de comenzar, quisiera eh, hacer una fe de erratas como me mencionaron la semana pasada, que yo mencioné un... A Gonzalo, Men... antes que se me olvide? Exacto, espérate, hombre. <risa> Quería hacer una mención, ya que el mismo Gonzalo nos mandó un mensaje. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Terrans ¿cómo estás? Nuevamente, un placer. Eh... Sí, mandamos un mensaje que había salido en las redes sociales y ahora vamos a hablar Que, por sobre favor, sino, si no, si íbamos a mencionar algo, por favor, lo hiciéramos con conocimiento de causa. Habíamos mencionado de que habían descubierto de que nuestro ADN tiene fechas de caducidad, que la habían descubierto. ¿Quién está trabajando en esto? Es una terapeuta genética llamada Liz Parrich. Ella comenzó a trabajar en esto y investigar sobre, sobre el envejecimiento y los y las alteraciones del ADN. Eh, ¿Quién? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Sí, más Ah, okay. Ah, perfecto. Bueno, chicos, eh, Liz Parrish tiene un hijo que estaba diagnosticado con diabetes tipo 1. Será el que escuchamos atrás. Exacto. Bueno, el asunto es que eh, con eso empezó a trabajar y estudiar la, sobre las enfermedades de origen, digamos, genético, y descubrió algo que es... y descubrió y habló sobre algo que, bueno, no es que lo haya descubierto, pero... Eh, expli nos explicaba en una exposición de que en eh, nuestro ADN o nuestros cromosomas, el cromosoma X o la, el cromosoma Y, como lo tiene ahí, están rodeados en sus puntas por algo llamado telómero, que es como una, no sé, cómo a falta de una mejor analogía, es como una masa de ADN que se coloca en las puntas de nuestros cromosomas eh, que los protegen de que se desarmen o que tengan problemas. Un tipo de valla. Es un tipo de valla, por decirlo de alguna manera. O pongámoslo en el otro contexto, como los lápices que tienen tapa. Es una tapa, exactamente. Y a medida que pasa el tiempo, estos telómeros se van desarmando, como se ve ahí en la gráfica. Se desarman, se degeneran y comienzan ahí los primeros procesos del envejecimiento. O sea, podemos decir que cuando empiezan a caerse, los tel empiezan a caerse estos telómeros podemos determinar... Eh, digamos la fecha de caducidad de una persona esta qué edad comienza qué comienza ¿Eh? es variable depende es diferente de cuando cada persona tienen que hacerte un estudio personalizado para saber eso ah ya perfecto ¿Eh? a eso me refería la semana pasada cuando decían que habían descubierto que nuestro ADN tiene programada una especie de fecha de caducidad o sea si vives una vida saludable entre uh -huh. comillas y no estás expuesto a accidentes o lo, o algún tipo de muerte violenta tu fecha de muerte podría calcularse con cierta precisión. Bueno, Liz Parrish empezó a trabajar en esto y empezó a trabajar en una forma, empezó a trabajar en una manera de revertir el proceso de envejecimiento y ella se considera a sí misma la paciente cero. ¿Por qué? Porque quería empezar a experimentar en este tratamiento en ella misma. Uh -huh. En Estados Unidos no se permiten tratamientos con humanos y ella trasladó sus equipos y su laboratorio a Colombia, donde aparentemente se lo permiten, mientras sea ella misma, eh, el paciente que va a practicar este tratamiento. ¿Dónde esto, la fue, esto fue en el año 2015, estamos a 2019, eh, esta mujer va a cumplir 50 años y si vieron los videos que pasaron recién, esta mujer no, no aparenta más de 30 o 35 años siendo generoso. Rajemo a Colombia, cabrón. Yeah. Eh, el tratamiento ha tenido buenos avances y están empezando a tener sus primeros, sus primeros pacientes. Aún no ha sido reconocido oficial, oficialmente por algún otro uh -huh. laboratorio que no sea el de ella, así que las dudas sobre este tratamiento, o que esto podría ser una gran estafa para sacarle plata a los millonarios, uh -huh, todavía son latentes, pero esta mujer sigue trabajando, no aparenta tener signos de envejecimiento destacables, eh, pero nada del otro mundo todavía, o sea, esto está, digamos que es un estudio que todavía está en desarrollo. Bueno, cerrando eso, cerrando eso, podemos continuar con lo que estábamos hablando, que era la grida, la historia de Jim Dije, ejemplo, pero, en me, enclave, sí, pero me estaba quedando en la duda que es la ciencia ficción, literaria, como tanto cinematográfica, no ha mostrado muchas películas que no han hablado de eso. O sea, el tema ha sido muchas veces llevado a, a la pantalla o a las letras. Es que, a ver, hablemos un poquito de eso también. Eh, Se habla de... de se hablan en sus en su videos, en los estudios, de las implicaciones morales que podía que podría traer el hecho de que podés, a ciertas personas poderlas hacerlas hacer que vivan más tiempo que otras. Eh, yo digo, ¿cuáles son las implicaciones morales? O sea, una droga que te mejora, que regenera tus músculos, que regenera tu mente, porque lo está pensando para pacientes sí. con, con enfermedades degenerativas como uh -huh. el Alzheimer, sí. el mismo Parkinson... Sí. Eh, ayer vi en las noticias que Jack Nicholson ya olvidó quién era uh -huh. ya no sabe cómo se llama y eso eh, y eso es bastante pero bastante potente bastante sí. porque es un ícono del cine por todo lo que hizo Jack Nicholson o sea, y verlo yo... con Alzheimer es potente pero o sea, aparte de eso es una persona como ¿no? persona exactamente no, no, pero, es, el... pero es súper triste saber sí. que yo saber yo quién es yo saber quién es Jack Nicholson y que él no lo sepa, esa lo encuentro súper, súper triste. Sí, yo me estaba acordando. Entonces, por... perdona, sí. y bueno, si hay implicaciones morales, por eso, bueno, estamos llenos de drogas que nos destruyen. Uh -huh. Yo quiero una droga que te haga bien. Sí, ¿toy? mira, pongo un ejemplo, eh, un vecino mío, uh -huh. Luis Silva, ¿Sí? años, el ciclista, toda la vida que yo lo conozco deportista, 100%, hasta el último minuto, sí. falleció su esposa hace dos años atrás. Sí. Y al año ya decayó 100%, se ha transformado en un viejito, está arrastrando los pies, con bastón y todo, se ha en un año de un paraguas. Yo no quiero, claro, yo, ahora que me menciona, conozco por lo menos varios casos, o sea, la esposa de un tío mío, eh, que desarrolló Parkinson, y el Parkinson cuando le atacó el cerebro, parecía Alzheimer, es decir, mm. había olvidado todo, había olvidado funciones básicas, eh, otra persona que no quiero mencionar porque no le hemos preguntado pero tú mm. la conoces yo también mm. que su señora está con signos de demencia que ya no lo reconoce que tuvo que cambiarse de la casa mm. y eso es fuerte muy fuerte tengo una vecina que tiene el mismo problema mm. o sea, que me la ha topado en la calle con ataques de pánico porque no reconoce a la gente en la casa Exactamente. Eh, entonces si esta mujer está trabajando en eso si puede se si puede revertir o evitar este tipo de fabuloso, cosas, bueno. eh, más allá de las implicancias estéticas o de lo que sea, vale, o sea, claro que sería horrible tener a tener a un Donald Trump que viva 200 años, sería horrible. Uh -huh. La FP estarían felices, porque la FP cumplirían estaría, con sus planes de salud hasta los 120 la, años. Exactamente, <risa> las FP nos podrían jubilar a los 120 años y estaríamos trabajando ahí dándole duro, sí. con jubilaciones más, más chicas todavía. Sí pero yo creo que la implicación moral va en otro sentido, en el sentido de que ya no estás dañando a alguien y no estás dañando a los demás. Mm. El resto... Maní. El resto maní. O sea, sí, implicaciones no religiosas o todo lo que... Implicaciones filosóficas... Mm. La, la, la, deja no, deja no a los que hablen. Sí. Bueno, pero esa es mi opinión. Continuamos un poco entonces con lo que nos habíamos quedado. Cambiamos un hablando poco de, la, la música para que no un poco más... De, de muerte, <risas> hablando de la muerte... Hablando eh, de la muerte... Jim Henson, contabas que después del laberinto, después de que no le fue bien, eh, él cayó en una depresión, ya no quiso saber nada más de estar de, haciendo películas. Sí. ¿Qué pasó con Jim Henson? Jim Henson, como les dije, cae en una depresión muy grande, eh, debido al a al la mala taquilla. Fue mucha plata que se perdió con esa película cartelera. Y él cuando regresa a los años... Eh, el 10 de enero del 1983 con eh, la serie eh, Fraggy Rock, ¿te acuerdas? Los Fraggle. Fraggle. Rock. ¿Te recuerdas alguna vez visto los Fraggle, Gonzalo? Sí, por supuesto. Bueno, esos simplemente fueron cinco temporadas que existieron. Casi y, nada, cinco claro, temporadas de nada. Sin de nada. Fueron 90 episodios que se mantuvieron de manera eh, precisa a, desde, a partir del 30 de marzo de 1983. Aquí también hay una cosa bastante interesante que podría estar dentro de lo que hay en astral Tenemos varios eh, mundos unidos acá en eh, eh, y razas en este tipo de, de universo directamente que son los eh, Fraga Rocks. Sí, los, que... Fraga, los Fraga eran muy divertidos porque tenías a los Fraga que eran como una raza que que vivía el día, que jugaba, que estaba dedicada a divertirse. Estaban las criaturas de la superficie, que nunca me acuerdo cómo se llamaban. Mira, tenemos, aquí los tengo. Que eran poquitas y estaban los ingenieros, o sí, los ingenieros, sí. que los encontraban geniales, lo único que pensaban era en construir cubitos. Sí, bueno, hasta que ten... apareció el que quería construir pirámides, sí, de acuerdo. estaban los Fragger los Dozer, que habitaban Ajá. un sistema de cuevas subterráneas dominadas Fragger ¿Sí? y que eran eh, compartidos por otras criaturas como los Gorg, que, que se consideraban parte del universo, cáchate, parte ¿Sí? del universo, y las criaturas tontas, como llamaban a los humanos, que vivían en el espacio externo, entonces, que vivían para... afuera, claro, para ellos era el espacio externo, entonces que está dividido, que detrás de este mundo de roca y piedra que están en las cuevas, sí. existía o, otro mundo que era directamente eh, donde existían estas criaturas, que llamaban a los Siempre humanos. voy a estar haciendo el paralelo, porque hablábamos hace poco eh, de que la Tierra, según, mm. según estas teorías extraterrestres, la Tierra es uno de los pocos mundos donde la, los habitantes construyen en la superficie. Sí. Dice que tú no puedes encontrar, a ni, tú no puedes encontrar vida en bien inteligente en la superficie de otros no, mundos porque están todos trabajando abajo porque Abajo es más seguro. Mm. Tienes menos, bueno, es que la Tierra tiene buenas condiciones climáticas, al contrario de Marte u otros planetas. Justamente. Bueno. Pero, bueno, sigamos. Después de esta producción, Jim Henson decide entrar en conjunto con Marvel Production eh, a producir una serie animada directamente que se llama los Baby eh, Muppets Los Muppet Baby, Baby, como que, que tú te creaste con esto, Gonzalo. Que lo habíamos mostrado anteriormente, sí, y lo vamos a mostrar justamente. nuevamente. Así es. Entonces, este costó contó con 107 capítulos durante ocho temporadas, que se transmitieron desde el 15 de septiembre del 84 al 2 de noviembre del esta 91. Es época, esta es la época que Stan Lee se dedicó a la animación. Justamente. estamos metidos de lleno con Jim Henson y teníamos la premisa que tenía muchos eh, guiños a películas, series y otras cosas que de repente iban apareciendo en esta serie, en esta imaginación de estos niños que estaban directamente en un jardín y eran cuidados por Nani, que ahí viene entrando, claro. y ellos eh, directamente entraban a estos mundos de fantasía que se pasaban por la literatura como sí, el mago negro la nani era una niñera más que esto más que un jardín era como claro los cuidaban en una casa y ellos se volaban en lo que querían es como lo que lo que hizo un poco después los Rugrats, pero con Sí, sí, una cosa más. Pero con menos sentido del espectáculo, digamos. Claro. Bueno, eh, un poquito más adelante eh, viene otra serie de imagen real directamente que se llama St Storyteller. Oh, esta es de culto. El Storyteller, esto que, de, esto es de culto. Esta es una que la quieren hacer de nuevo aquí con. Bueno, y seguimos diciendo lo mismo. Ninguna de estas producciones son norteamericanas, aparte de Moppet Baby. Esta directamente es británica también. Es que se nota el estilo inmediatamente. Sí. Escuchemos un fragmento, por favor, un poquito de Storyteller. El perro lo encontramos El perro está manejado por Brian Hempson. Sí, el hijo de, de Jim. Escuchemos sí. el video, muchachos. ¿Es oh, a treat. Bueno, lo que tenemos aquí son eh, cuentos populares europeos, más cuatro spin-offs basados en mitos griegos que fueron vistos entre el año 1987, que fue, salió en Antena el día 15 de mayo, sí. hasta el 10 de junio de 1988. Eh, no le fue muy bien a esta producción a nivel internacional, quedó como algo de culto, algunos capítulos fueron dirigidos por Jim Henson, que vuelve a dirigir, pero ya como dije, simplemente capítulos yeah. televisivos, ya no vuelve al cine. Eh, y esta fue una de las joyitas que, que se planteó Jim son Henson son estas cosas que uno lamenta que no hayan durado más tiempo están adelantadas a su, a su época justamente, y después Jim Henson ya para las cadenas norteamericanas hace de Jim Henson or, or, or, or, la hora, la la hora, hora de, Google, de Jim Henson, Jim Henson ah, sí. esto es también para la cadena norteamericana NBS que tras, fue transmitido en eh, sus 12 capítulos íntegros entre el 12 de abril y el 30 de julio de 1989 Esto serie que aquí estamos viendo en la presentación aunque ustedes no lo crean tiene mucho material del Storyteller que se recicló para ser mostrado directamente a las pantalla norteamericana eran uno empieza a notar la diferencia de estilo entre Estados Unidos y y el, y el Reino Unido. Una cosa más... Sí, cosa más fina. Lo que yo, no sé si, exacto, yo no sé si será bueno o malo, pero a Estados Unidos le gusta más el espectáculo, le gusta la danza. El, Estados Unidos es más Broadway. Sí, es Broadway. Exacto. Y, y el... Y digamos que el, el, en Gran Bretaña es más teatro. Sí. Es teatral, con luces, con fuego, con el tipo sentado ahí en un escenario bonito. Sí, y utilizan el mismo perro anterior que estaba de... Carson. ¿Cómo no va a, perder, ¿cómo sí. vaya a perder? ese perro sí. si era y, hermoso? Eh, hermoso, y está, está eh, decir, animado, animado, por su, animado por el hijo, por, de... por, el hijo, por Brian Henson. Y Brian Henson también es uno de los directores de las tantas películas de los Muppets. Así Hay, es. que, hay que decirlo. Bueno. Eh, lamentablemente con esto te empieza a agarrar el tiempo y la última presentación televisiva de Jim Henson junto a Kermit, que para nosotros es la rana René, el 4 de mayo de 1990. ¿Está el video ahí? Sí, que se llama de, en el eh, Arsenio Hall Show. Arsenio Hall, el, el mismo que actuó en el en el Príncipe en Nueva York, ¿verdad? Con el Murphy. Se viene, se, viene, se viene la segunda parte. Sí, sí. efectivamente, también va a actuar ¿Sí? Arsenio Hall. Viene todo el equipo, todos los que están vivos van a actuar. Sí, bueno. Espero que vuelva Samuel Jackson. También. Sí. El cuento es que aquí, eh, Hebsen ya estaba cansado, muy agotado. Está enfermo, se nota. Está enfermo, mira, apenas camina y si lo podemos escuchar un ratito vamos a escuchar que su voz está rasposa, eh, agotada, está sin ánimo. Sí, escuchemos bueno, no va no, ningún problema. Solo sí. ah, su, un poco, sí. Y también cuando interpreta a René, también no es la misma gana sí, no. con, con ánimo. Ahora vamos a escucharlo. Bueno, volvemos con. it a rainbow connection the lovers, the dreamers, And con nuestra querida rana René en este espectáculo que vemos de fondo en el Castillo Disney, porque ya ya eh, fueron adquiridos con eh, violencia. No, ya estaban eh, haciendo algunos, algunos trámites por entonces para poder ser adquiridos, y aquí vemos ya directamente en su última presentación en vivo, Jim manejando a René, y esto ya es algo totalmente icónico y que nosotros nunca habíamos visto, pero los gringos ya lo habían visto varias veces en distintos shows a partir de los años 60. Pero acá vemos una vez más a René hablando de su situación amorosa con Piggy y los últimos problemas que han tenido. Eh, la mañana del 15 de mayo de 1990, Jameson fue hospitalizado de emergencia en el Hospital de Nueva York en Manhattan este ya no podía respirar los exámenes y radiografía mostraban distintas laceraciones como abscesos eh, a pesar del tratamiento agresivo con antibióticos y estar entubado se deterioraba cada día más él ya había, se había retirado de esta religión que era la ciencia si ¿Sí se contra da lo mismo ya se ha retirado directamente esta religión maldita no sé... ciencia hippie mugrosa sí eh, y se retiró justamente cuando comenzaron los mòbets aproximadamente y él ya estaba actuando con cualquier otra persona normal que iba al médico que tenía su examen yo como te digo o sea lo que mencionaba antes la, la... La medicina o la terapia energética es súper buena para, preven para prevenir. Sí. Pero, pero cuando ya tienes un cáncer avanzado... Eh... Es como querer apagar el fuego con, con, con haciéndole reiki a la casa. O sea, realmente no va a funcionar. Es complicado, una... complicado. complicado. Ya. Yeah. Oye, me hicieron una corrección interna ya yeah, que te habían dicho NBS y es la NBC, la NBC. NBC, NBC. ya vamos a revisar la el. NBC. NBC. La, NBC. Network, sale el... Claro. la Network. La Network Projection. Channel. Ya. Yeah. ¿En cuál era ese este Cuando hablaron sobre el video de Arsene Hall. Ah, ya. Yeah. Con ¿De la NBC. Exacto, de Perfecto, la NBC. Lo vamos a revisar entonces ya sí. perfecto no, son detalles son no detalles. no está bien hay que, hay que revisarlo no, no, gracias por el dato amigo no se agradece sí. a Gabriel Gabriel gracias bueno el 16 de mayo de 1990 un día después de su hospitalización fallece como resultado de un síndrome de shock tóxico de estretotoxino causado por oh. Shock tóxico de streptococcus Streptococcus Causado por streptococcus Piogems Piogems 53 años, a los muy, joven. años. Era muy, muy joven Era muy joven A la hora que fallece o sea, debería, estar, debería estar aquí todavía Tendría 75 años Claro, sí. más o menos Lo tendríamos aquí conversando del mismo en el programa Pero bueno, lamentablemente Se, lo comió, la, se lo comió la depresión Pero la depresión eh, falló Murió, Puedo pero aprender, nos dejó un gran, pero gran legado. Sus funerales se realizaron dos fe en dos fechas y lugares Mira. distintos. El primero es el 21 de mayo de. Eh, en Manhattan en la Catedral de San Juan Divino y el segundo, el 2 de julio en la Catedral de San Pablo de Londres según sus propias instrucciones eh, no quería que nadie vistiera de negro quería que el buen humor Fueron, que y que la música una... reinaran tenía, tenía que ser un show de los ten... Muppets en una... vivo tenía que ser una celebración Una celebración. y aquí estamos viendo por, eh, por instrucciones propias de Henson eh, Big Bird tenía que atravesar la Catedral y unirse al coro para cantar la canción favorita de él, que era la, la de la de... rana René. Entonces, aquí vamos viendo esta ponemos ceremonia. La, Esperemos ahora que empiece a cantar, justamente para que escuchemos un poquito parte de esta ceremonia. Vamos a escuchar enseguida la ceremonia del funeral de Jim Henson y vemos a Abelardo que va a cantar a continuación. No, no es Abelardo, no es Abelardo. Es Abelardo. este es el Big Bird. Abelardo el Big Bird. sería, el, sería el, el, mexicano, el el mexicano, el primo. Ah, el primo de él. Este es el gringo, el original, el primero. Ya, vamos a escuchar. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things. Después de esta interpretación vinieron otras canciones más, otro show en vivo y podemos ir viendo si cambiamos la imagen, estimado Gonzalo. Pasamos a las canciones favoritas de Jim Henson, que es interpretada por los mismos titiliteros que han estado con él desde su origen en los años 60, que empezaron a trabajar con él. Y nos vamos a ver por primera vez si sí, los muñecos Así actuando está. en vivo. Miren, hombres mayores. Escuchemos Escuchemos un, un poquito would gather in the relaxed atmosphere of a recording studio to lay down the vocal tracks. We would have a great time. Right now, we'd like to share that moment with you as some of the Muppet performers sing some of Jim's favorite songs. The <laughs> gallinas. Pues. Son las gallinas. Es el humor que quería Jim Henson en su funeral. No quería tristeza, simplemente alegría en su corazón y recuerdo Estos son los hombres que estuvieron con él hasta el final. Qué bueno. Y si podemos ver, Gonzalo, el final final, los últimos tres minutos, si lo puedes adelantar, por favor, mientras que conversamos Del... de, este de este mismo, mismo video, funeral. de este ya. mismo funeral, sí, claro. y vamos a ver que el final es totalmente apotrósico en la manera en que termina y quien empiezan a intervenir. Este funeral es Está completamente en línea. Ustedes lo pueden ver en YouTube. Fíjense aquí ya que empiezan. ¿Escuchemos verte. Ya. Yeah. Yeah. La vamos a escuchar. En esta parte final, que ya puede empezar a ser el clímax de las del funeral, quiero que vean esto. Empiezan a aparecer las marionetas, los Muppets, como realmente a aquel Google le gustaba como que llamaran. Y los pasamos a ver uno a uno con sus respectivos eh, manejadores. Lo vamos a escuchar. Sí, y presten atención, porque hay muchos. Se le empieza a apretar la garganta, pero eso no los detiene y siguen cantando Ey, hasta el final. Vean, fuerte, por favor. Sí. Jim Henson, que tuvo dos presentaciones, como él quiso directamente. Bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Uno, como les dije, fue en la Catedral de San Juan Divino en Manhattan y el segundo en la Catedral de San Pablo en Londres pero el talento de Dick Henson no se iba a detener él ya venía no, la compañía ya estaba armada no, estaba sí, la gente muy involucrada sí. él venía trabajando desde el año 1988 en un proyecto que se llamaba Dinosaurio ay oh, Dios mío qué cosa que contó con cuatro temporadas espera, espera espera. es el que estoy pensando sí, ese ese y el cual final fue directamente eh, después de su fallecimiento que finalmente salió al aire esto fue entre el 26 de abril de 1991 Dinosaurio, ¿Dinos? dime que dijiste el último capítulo. Y, ¿Y que oh, es sí. una serie inculto Increíble. para los niños de los años 90. Y es un eh, como, como casados con hijos, una sitcom para adultos de manera familiar, aunque estuviera apoyado por Touch and Pictures que era parte de, de Disney. ¿Se te corrió el video? Touch como era Touchstone, era sí. la, la versión la rama adulta supuestamente de Disney. De Disney. Pero... Ahí va. vamos a escuchar? Vamos. Sí, un poquito. Esta parte es de culta, dentos, perfecto. Esta es una de las primeras series que deja, en cierta manera, las marionetas a un lado, los Muppets, para integrarlas con animatronics. Cosa que ya se había hecho. Animatronics que podríamos llamar corpóreos. Corpóreo, no son corpóreos, a ellos no les gusta que sean no son corpóreos. dice que son... Eh, Como le dicen en España, en México, las botargas. Sí, no, no, porque dicen que un corpóreo lo único que hace es moverse. Pero Exacto. estos tienen actitudes, pueden actuar, pueden hablar. Son, eh, son puppets gigantes, son, son Muppets gigantes. Oye, ¿y cómo se llamaba el actor de doblaje latino que hacía la voz de Sinclair no me acuerdo cómo no me... el mismo que hace la voz de Pedro el Malo que hace la voz de Babá Pitufo que hace la voz de o sea, de Goofy, la primera voz de Trivi. ¿Ojo? ¿y? Sí. sí ¿no? Francisco Colmonero. Yeah. Francisco Colmen Colmenares yeah. debería ser. El mismo. Bueno, sí. ¿Qué viste calza. ¿Cuál es la primera serie animada para adultos en horario Prime, Gonzalo? Ya que estás aquí interviniendo. ¿La primera serie para adultos en horario Prime en los 90? No, no, no de todo el Estamos de todo... hablando en los 60. En la primera. No, la incluso antes diría. Sí, en realidad. Bueno, ustedes la nombraron que era una de, de Jim Henson. No. No, no, no, no Estamos no. hablando de serie animada hecha por la Hannah Barbera, hecha con una familia norteamericana. Es pero que, pero que, el paralelo, el paralelo con la Con dinosaurios directa. El paralelo con dinosaurios directa. La primera serie animada hecha, puesta en horario Prime para adultos, fue precisamente Los Picapiedras, que era una parodia de otras, de otra sitcom, que era Los Honeymooners. Ah, ya. Ellos son los primeros. Ellos son los primeros, los son los primeros. Es un horario para adultos, totalmente. O sea, tú la ves ahora y claro, todos es los para niños no son infantiles. Son, pero no, para, pero para la en época no. Esa... No, no, no, no. Además que la la de los cigarrillos Wilson, Justamente, que tenían un comercial. Sí, es primera vez que en un dibujo animado se te anuncia, por ejemplo, que eh, su protagonista está embarazada. En este caso, ah, Vilma. cuando está embarazada de Pebbles. Claro. Y tiene otro de los grandes problemas que era que los marcos no podían engendrar, Eran estériles. Eh, no, y te contaban cosas así, ¿verdad? Sí, y, le, y hacen toda una eh, pugna legal eh, para poder a, a adoptar a Bambán, entonces sus temas eran totalmente adultos, cosa que con el tiempo se empiezan a reciclar en otras series de Hanna Barbera. El y, problema con Hanna Barbera era ese, que eh, chacra, chac, empezaban a chacrear sus propias historias sí. y perdían la esencia, sí. eh, tal como dicen, los, los Picapiedras tenían ese asunto, eh, se mostraba por primera vez en esa época todos los matrimonios aunque estuvieran casados tenían camas una tenían camas separadas justamente y los picapiedras tenían una cama donde dormían juntos justamente el eh, sí. queda embarazada Betty se pica quiere tener hijos se dan cuenta que son estériles sí y um, ahí está la cama matrimonial lo, y, al, y al pobrecito bam lo encuentra y sí. están en todos los capítulos y esto como si fueran, sí, como, y esto contradice totalmente el código gay cinematográfico y televisivo de la época ¿no? Claro. mostrar cómo se llama eh, a miembros familiares dormir en la misma cama y los picapiedras sí lo hizo es que esos códigos morales, esos códigos éticos se, se van al... Se van al cuerno cuando tienes algo que es lo suficientemente bueno. Sí. Volviendo con Jim Henson, para ir cerrando el, sí. esta parte, él, cual se llama, de cierta manera, se tiene que haber basado en en dinosaurios los picapiedras para hacer dinosaurios. Ahora, y la, otras cosas la, más. la oscuridad que tenía Jim Henson era que la sociedad de los dinosaurios era súper irresponsable, sí. muy responsable con el medio ambiente, contaminaban, destruían a destajo, y el final, no sé si lo, lo, lo, lo escogiste por ahí, pero el final es que viene la era glaciar y ven, van directo a la extinción y la serie termina con los dinosaurios encerrados en su casa esperando morir justamente y es súper traumático pero si no me equivoco pero eso no, es lo que queríamos hablar un poco acerca de Jim Henson que no, tra no, no transaba, no, no trataba no ni transaba. trataba temas sencillos no, ¿no? el cuento me acuerdo que el jefe del, del dinosaurio acá tenía una planta parece de árboles de plástico o algo algo por, así. algo por ahí y que la única manera que la gente consumiera su producto era eliminar todos los árboles a vivir por haber y el bruto que le mandan a hacer la pega este. es el, el, el, el protagonista, al protagonista al, láser, protagonista al el papá el, de la familia y el protagonista el que causa la era glacial o algo así Justamente, porque se quedan sin árboles y viene una tremenda extinción. A pesar que el hombre, los cavernícolas, lo mostraban como uno inepto, uno inadaptado, como un animal salvaje que de repente aparecían haciendo algún cameo de fondo, haciendo partida. Cualquier... Miran a, lo, a los humanos como esos animales raros que estaban tratando de hacer ruedas y prender fuego. Cuando el fuego estaba ahí, o sea, porque Sí, qué? sí, una cosa pero muy curiosa y muy buena lo que pasó Pero es el paralelo cosas. que hace uno mirando a los animales ahora, o sea, no sé si has visto videos, en, los mismos videos en YouTube, eh, hay orangutanes que están ocupando lanzas. Sí, sí, están empezando eh, a entrar a utilizar una, herramientas. Una, unos, unos, unos monos que no sé qué raza exactamente son, lavan la comida mm -hmm, en el agua. Sí, así eh, que... Eso, y están ocupando herramientas. Sí. Uf. Así que eso es parte de, la, de lo que Hans nos ofreció Jim Henson. Y aquí traía también Después, los supersónicos en cierto modo. Sí, pues están los supersónicos. Había una familia romana. Eh, había. Una... Ahí reciclaron la historia, pero montones de veces. Sí. Después... Había una historia muy seria que era de un matrimonio ya en los 70. No sé si se sí, era una contemporánea. Era contemporánea. Esa era muy fuerte, porque, entre comillas, porque lo, ahí eran problemas de verdad. Eh, el papá con los hijos, el dinero. No, yo me acuerdo ¿no? esa de que, no, que, tú, esa que tú estás hablando. Eh, se llama espérate, espérate que llegue el papá eh, espérate que llegue el papá una cosa o así O esperando a papá o algo por encima y había una había un capítulo donde el hijo mayor parece uh -huh. eh, tenían dudas que parece que se lo habían cambiado en el hospital sí Oye, o sea, a ver yo tenían quiero... la duda de que el hijo mayor no era el de ellos perfecto. sí yo quiero aclarar algo porque ustedes dicen que la primera caricatura que muestra una escena donde hay parejas durmiendo son los picapiedras. ajá en, en a nivel televisivo ¿A yo nivel tengo televisivo? otra cuál yo tengo otra, pero esto es más cinematográfico, sí, que es una de y que hace una parodia a Los Tres Cerditos. ¿Cuál de todas será? Se lo, lo voy a buscar y se lo voy a mostrar. O sea, la, sí, la, la, Los Tres Cerditos que duermen juntos en la misma cama. Mm. Pero esos son hermanos. Esto, esto vendría no, siendo... No, no, como... si son parejas. ¿Ah, sí? Mm. ¿Cuál será? ¿El qué no, yo la no voy a buscar, ya, no importa, busca, importa, la voy a buscar. Pero volvamos bueno, al tema. volvamos al tema. Entonces, Jim Hemson, una vez que fallece y sus restos fueron eh, repartidos por en Nuevo México, su ceniza, como quería sus órdenes después de haber fallecido, eh, se siguió a la par, la familia Henson vende la empresa un par de años después a eh, una empresa alemana la cual empieza a subvender la empresa en parte a, cortarle en a cortar en trocitos a tratar de sacar algo la empresa quiebra y lo compró por 140 millones de dólares en la empresa ¿Ya? y los Jensen la vuelven a recuperar por 18 millones o algo por ahí entonces fue un negocio redondo fueron brillantes Sí. Yo creo que fue eso fue a propósito sí. Yo creo que fue una movida brillante de parte de ellos sí, fue. Sabe, Yo creo que sabes que nadie puede hacerse cargo de tu empresa así que no tengo y, dinero, la vendo y la compro ¿no? Justamente, y se estaba tratando con Disney la venta antes que falleciera de Jim Henson la cual no se concretó de la empresa Jim Henson Lo que sí los familiares hicieron con el tiempo fue vender los Muppets, los derechos a ¿cuál se llama? a Disney, no de todo lo que es Jim Henson Company y, eh, y también Disney aprovechó y eh, inscribió con marca registrada la palabra Muppet, así que nadie más puede utilizar la palabra Muppet hoy la en parte día, aparte no... de Disney así que ese es el parte el imperio de Disney contraataca sí, pero ahora pero ahora vamos con el vamos a, a otro tema que tenemos que ver directamente con los de Jim Henson que es el cristal oscuro algo de lo que Disney no ha tocado algo que no ha tocado y no creo que lo tocará a ver, ¿qué podemos hablar del cristal escantado? primero hay que hablar de la película que también se basó en... ¿Podemos, verla, Podemos ver la imagen que ya habíamos mostrado, Gonzalo, del, del cortito del cristal oscuro. Del dark, lo que mostramos es la de Liz. Esa fue la primera que habíamos mostrado, ¿te acuerdas, Terrence? Así es, sí. ¿Esa, esa misma? Sí. Dale. Ya, no, primero no, no, no, Liz no, no, Parrish no. y después viene el cristal oscuro. El Vámonos video. con cristal oscuro. No, no, yo te decía el que habíamos visto en, en LDP Magazine, ¿te acuerdas? ¿Cuánto Quantum. Eh, el cristal oscuro que lo teníamos por ahí dando vueltas, que era un pedacito corto de un pedazo de película. A ah, ver, la voy a buscar, pero dice video de Dark Crystal. Ah, perfecto, si sí, lo tengo acá. Luego Gracias. lo vamos a mostrar enseguida. Espérame un segundo. pinchalo nomás. Y sí. se los muestro. De dele, dele con ¿Alguien ha, ha saludado a alguien por ahí? No, no, tengo un par de saludos nomás, pero no te preocupes. A ver, pero quiero hablar un poco más que de la película. Quiero hablar del cristal oscuro de la Age of Resistance. Mm -hmm. El asunto es que. El cristal el oscuro fue hecha ahora para eh, fue en la continuación directa de la película de 1982 de Jim Henson A Los que no han visto la película eh, está ambientada completamente en un mundo ficticio que es el mundo detrás, un planeta con tres soles En este mundo era cuidado, en armonía, en equilibrio por una bruja que era la bruja magra, que la vimos ahí y era la que cuidaba la armonía de este mundo en este mundo habían dos razas que eran los Gelfling y una raza más primitiva que no me puedo acordar el nombre ahora bueno, resulta que a este mundo llega una especie del espacio que primero lo que hacen es contactarse con la Bruja Madre que es como la, la Bruja Madre que es como la, la protectora y le hablan de las maravillas del espacio de las maravillas del universo le construyen un planetario y ella queda fascinada y quiere explorar y ella simplemente se acuesta y inicia un viaje astral del cual no despierta en siglos. A lo cual le dicen los de Alfred, no te preocupes, nosotros cuidaremos la tierra por ti, cuidaremos TEA por ti, otra. Uh -huh. En su mundo, porque no. Exacto. Es un mundo totalmente aislado. Pero ¿cuál es la idea de estos, de estos muchachos que una especie de entre reptiles y buitres o algo así? Sí. Eh, estas criaturas lo que hacían era alimentarse de la esencia de los planetas y el corazón detrás era el cristal, lo que llaman los nativos el cristal de la verdad y la película llama el cristal oscuro estas criaturas se juntaban se juntaban cada día alrededor del, alrededor del cristal y empezaban a absorber su energía y eso les permitía prolongar su existencia hasta el infinito y el asunto es que estos estos mal esta gente sin criterio y sin ningún respeto por el medio ambiente eh, consumieron tanto el cristal que el cristal lo quebraron y este cristal perdió un fragmento en la película la película de 1986 me acuerdo eso no 82 82 La herida del 86 claro 86 claro perdón el cristal oscuro es básicamente es un viaje del héroe muy sencillo, muy básico, que el niño, el niño elegido, o el gelfing elegido, le entregan, tiene que ir a buscar a la bruja magra, recuperar el pedazo de cristal que mm, falta sí. y colocarlo de nuevo en, el, en, su, lugar. en, en el, su lugar. ¿Para qué? Para que los cel, los sexes, los sí. sexes, no me acuerdo, puedan reunirse unos puedan reunirse con los sabios se terminan fundiendo y se terminan fundiendo originalmente llega eran una eran una sola raza sí. cada uno y al llegar a la atrás se separan uno aparte del otro sí y estamos viendo Colum. estamos viendo un paralelo de las inspiraciones del de cristal oscuro en otras películas que vendrían siendo como Sí, Laberinto tiene mucho Exacto Pero acá bueno, a, Pero pero un poquito Aquí hay una cosa Que Jim Henson Sin querer Dicen que se le oscureció Demasiado el cristal oscuro El guión Sí Y conversando con Brian Henson Se volvían a cooperar En algo Querían hacer algo Mucho más infantil Algo más Más familiar Que esa siempre fue la idea ¿En, eh, ¿con, quién? Y, ¿Con ¿Con laberinto? Con Brian Henson, ¿Ya? y eh, de esa manera nace eh, justamente el laberinto. Claro. Un espectáculo más familiar, más amigable, con algunos pequeños chistes por el medio, eh, y no tan oscuro como en lo que fue el Cristal Oscuro. Y querían que predominara la historia de aventura entre los personajes, cosas que en el Cristal Oscuro no suceden, porque los personajes prácticamente están en el, separados. En el Cristal Oscuro, en el cristal oscuro, la película, eh, como digo, el, el gran problema que tiene la película es precisamente la historia porque visualmente es impecable Tiene escenas que hasta el día de hoy le causan uh -huh. pesadilla a algunos niños y algunos no tan niños. Eh, el problema es que la, la historia en sí es, es un poco lenta, las cosas se le dan demasiado fácil al héroe, uh -huh. eh, uh -huh. y te pierdes un poco en la forma, eh, más que en el contenido de la historia. Sí. Pero vamos un poco al cristal oscuro, a la era de la resistencia, que vendría siendo una precuela de lo que... De lo que vemos en la película. Este es mi amigo, el monstruo, ¿cómo se llama este hostil? Eh, eh, donde habitan los monstruos. Muy mala, man. yo la vi, horrible la película. Hay un problema con las películas con criaturas que eh, te pierdes con la, te pierdes en, en la forma y, y te olvidas de la historia. Y eso, eso es algo que Álvaro Arce me repetía cada cinco minutos. Uh -huh. De las cinco principales cosas que necesitas para una película, las cinco primeras son la historia. El resto, el resto es adorno. Sí. Bueno... El cristal oscuro, bueno, fue hecho por la renovada y resucitada compañía de Jim Henson, esta vez a cargo de los hijos de Henson. Sí, son cinco. Exacto. Desarrollado por el... el y aquí contrataron... Yo creo que aquí fue todo lo contrario. Aquí simplemente llamaron y la gente tiene que haber dicho, mira, no tengo problemas de agenda, pero por Dios quiero participar. ¿Quiénes estaban...? Taron Egerton, el de Kingsman, uh -huh. eh, la de Elena Bonham Carter. el de Tim Markham. Exacto. Simon Peck, que ocupa uno de los papeles principales y lo hace pero idéntico al anterior. Está Mark Hamill, por supuesto. Está otro de Star Wars ahora. Eh, el que hizo de Cameron Poe, me no uh -huh. acuerdo que ah, Oscar Isaac. Y así un montón de tremendos actores que se metieron a participar. Eh, donde nos quiere encontrar, bueno, la precuela, qué es lo que ocurrió, cómo era el mundo antes de, porque el mundo detrás en el cristal oscuro era prácticamente apocalíptico, quedaban, sí. quedaban cuatro seres vivientes y que y el, y el último y el último que Y este era sucede como 200 no, como dos mil años ah, antes. Esto ocurre, ocurre un par de milenios o mil sí. años antes, qué sé yo. Bueno, en esta historia podemos conocer un poco, la, la, vemos un poco más a los sexes. Los eh, sexys, no, sé, uh -huh. no sé cómo menciona Course, pero suenan como sexy y no tenían nada, o sea, uh -huh. son criaturas bastante, son bastante repugnantes, pero te, pero son, son carismáticas, uh -huh. son de esos monstruos que a uno le encanta odiar. Por supuesto está el emperador, que el emperador en la película muere al principio, sí. pero aquí lo podemos ver en toda su gloria. Uh -huh. Eh, tenemos, al, tenemos al científico, uh -huh. que es el que interpreta Mark Hamill. Uh -huh. Está el chambelán, que es el, el, el, el instigador, o, el, o digamos que es el, el predominante, el que mueve los hilos, que tiene, está interpretado por Simon Peck. Claro. Y aquí, ¿qué ocurre? Te muestran que la raza de estos es exigen tributo, exigen veneración y que los, y que los alaben como dioses. Están los Yelfling, que son como la raza dominante de la tierra, uh -huh. si, si estas criaturas no existieran, pero están separados por, se separan, se separan por clanes, se separan por raza, se discriminan unos contra otros, están, de, están divididos. Uh -huh. y, cada, y cada clan está muy metido en lo que ellos hacen. unos son los guerreros y no hay mejor guerrero que nosotros. Están los aristócratas, sí. están los místicos que viven bajo la tierra. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero se discriminan y se mantienen desunidos y con temor y preocupados de que, de que los sexys no, se, no se enojen con ellos los guardianes del cristal como les llaman pero llega un punto de que un, uno de los soldados de la guardia del palacio de los sexys se dan cuenta se da cuenta de lo que están haciendo que cuando ya no pueden seguir drenándole la energía al cristal que es el corazón del planeta hacen el planeta le quite la energía a los Gelfling, que es la raza, les quita la energía y ellos se la deben como si fuesen vampiros. Justamente, esa y es la escena que te habíamos visto, Gonzalo, en el programa anterior. O si quieres cortar. Si lo tienes por ahí, corramos, la, para, para no, corramos no con el video que te, que te puse en el otro. en el pendrive. Que déjalo correr nomás porque hay puras imágenes del cristal. Ah, ya, perfecto. Son como 40 minutos así. Ah, bueno. Ya, perfecto. Hay uno que está acá. Dice que Dark Crystal Ya ese es el que estábamos mostrando de hecho Sí. Ya pues, Lo mostramos, espera un poquito Sí, dale Bueno, ¿por qué quería mostrar esto? ¿Y por qué me llamó tanto la atención la serie? Porque no, no quiero contar todos los capítulos uh -huh. la, serie, ¿Claro la, serie, la serie ¿La serie? son 10 capítulos me una parece cogito. Pero tiene una factoría eh, maravillosa O sea, tú te, te tiendes a olvidar De que todo lo que estás viendo en la película Fue hecho a mano de que todas las criaturas que estás viendo están ahí, no son es muy poco CGI. Casi nada. El 3D es muy básico. Mm. El 3D es para sí. acomodar un poco las expresiones, para permitir que los personajes puedan pestañear y el, los efectos en computación son para borrar eh... imperfecciones. No, para borrar algún titiretero que pues ah, se haya colado o algo o, o en escenas donde no podías sacar, mm. el, no podías borrar, no podías, no podías esconder al titiritero, bueno, lo borras con 3D. En el ¿Por qué me llamó tanto la atención y por qué quería comentar esta serie acá? Porque hay unos paralelismos con las teorías conspirativas que tenemos hoy en día, porque tienes esta raza, uh -huh. esta raza que es una élite que nadie la ve, pero todo el mundo venera, eh, y tienes a la a la raza que debería estar gobernando su mundo, que son los y eh, Esclaviza. esclavizado pero con una sonrisa en la, sonrisa en la cara sí. el capitán o el hijo del capitán de la guardia que es el protagonista acá eh, se da cuenta de que los Gelfling nunca han sido sus amigos nunca han sido uh -huh. sus aliados y que están comiéndose literalmente toda la vida del planeta y están generando algo que en, el, en, el, en la serie llaman el oscurecimiento que es simplemente que el planeta está perdiendo su esencia eh, las criaturas más humildes se están convirtiendo en animales salvajes, la, la vegetación ya no crece o crece contaminada. Yeah. Es básicamente el tipo diciéndome diciéndonos, eh, esta élite está, con, está destruyendo nuestro mundo, nos va a terminar matando a todos, nadie le cree, uh -huh. el tipo predica en el desierto. Y la gente y los Gelflings están mucho más preocupados de mantener su puesto, su, su posición o su prestigio eh, estando al lado de este élite. Y eso es un paralelo que podemos hacer con la humanidad. O sea, tenemos un grupo de gente que, que nos anuncia de uh -huh. que estamos destruyendo el planeta, que sí. tenemos un calentamiento global que ya es que es el paralelo con el, escu con el oscurecimiento. Así es. Y cuando veía... Cuando veía el, el Cristal Encantado, cuando veía la serie, me daba esa sensación de, de estar viendo un paralelo con todas las teorías Anonaki o las élites que viven por debajo, del, por debajo de los gobiernos oficiales o los Illuminati, sí. que tienen su propia, tienen su propia agenda está, para, el, para, el manejo, para el manejo de la, de la Tierra sí. y que no necesariamente nos involucran a nosotros. Nosotros estamos como somos, en este mundo somos lo que al fin, que están preocupados solamente de las tonterías que ellos mismos nos quieren vender. Mm, sí. Tiene mucho, mucho, mucho, cosa que la gente de repente no lo pasa y dice, ah, una serie más que qué bonito el monito, pero no, no le toma más allá el asunto. Pasa mucho con, sobre todo con estas cosas de, con este trabajo de marioneta. Sí. Bueno, eh... Aquí ya cuando la marioneta fue reemplazada directamente por el CGI, pero se necesita igual un actor detrás. Miren, voy a hacer comentario ahora que veo a huggles que está acá este personaje del laberinto. Sí. Aquí simplemente tenemos una actriz que está detrás del, del cuerpo, Exacto. pero lo que es la cabeza, tenemos 25 motores moviendo atrás, los ojos, labios y otros rostros más del, del personaje. Que esto fue, aquí estuvo el, el según Jim Henson, eh, fueron siete los responsables de manejar esta criatura y todo al unísono para que saliera totalmente verosímil. Bueno, esa es, el, esa es la esencia que no se perdió en se perdió en la serie nueva de Netflix. Eh, la gente de, del equipo de, de Henson, mm. el director, que el, el director se dio el trabajo de dirigir todos los capítulos, algo que, yeah. algo que tampoco se hace mucho. No, llegar, nos hace. Pero se dio el lujo de usar una cámara móvil, moverse entre mm. las figuras, moverse entre los titiriteros. Fue un desafío para el equipo también. Eh, pero él quería, no quería, ni, no, quería que fueran títeres, quería que fueran marionetas y como digo, limitó el CGI solamente a, a borrar algún titeretero que se colara en la imagen y a darle algún tipo de expresividad que no podían crear es decir, uh -huh. las cabezas de los Girlfriends son muy pequeñas apenas te cabe la mano, entonces uh -huh. a, veces, a veces te choca un poco porque los Girlfriends se ven un poco inexpresivos yeah. pero se, le, se les colocaron lágrimas en 3D se les permite pestañear que en 3D, y eso les da un, un poco más de, de vida. Además que el mundo está mucho más rico acá, entonces tenemos diferentes castas, tenemos uh -huh. a los soldados, tenemos a los filósofos, tenemos a los aristócratas. La chica verde que es la, la que recibe o la que se conecta con la Tierra, y uh -huh. ella, por conectarse con la Tierra, Recibe con fuerza este asunto del, del oscurecimiento y uh -huh. se convierte por, por un momento en una criatura salvaje. Yeah. Ahora, esta serie promete más temporadas, uh -huh. pero sin embargo, eh, un poco lo, lo bueno o lo triste de toda esta serie es que sabes que va a desembocar en tragedia. Una de las grandes batallas de la, de la serie ocurre en un escenario que vimos en el cristal oscuro yeah. y toda esa batalla estaba en la película, estaba escrita en los muros. Uh -huh. Sabemos que los que fin eh, están condenados a, per a perder, que van a perder su mundo, se van a, van a llegar al borde de la extinción y de los sexys también solamente van a llegar unos pocos. Sí pero eso no sería tan, tanta complicación. Por ejemplo... Por, con lo el Titanic, todos sabemos lo que pasó con la tragedia real del Titanic lo importante es James, el viaje claro, eso. Y cuando James Cameron la llevó al cine una de las tantas versiones que se han hecho Titanic nadie dijo, ay no voy a ver esta película porque sé que la potencia no va a hundir, se van a morir, todo pero fueron todos porque tenían la curiosidad de cómo es lo, mi, lo mismo mm. lo importante es poder ver cómo enriquecieron este mundo ver el paralelismo que hace con el mundo real del decir, donde donde condenamos a la gente que denuncia los males sí. como si ellos mismos lo estuvieran causando o sea. efectivamente Así que totalmente recomendable la serie. La serie, como digo, son 10 episodios, está completa en Netflix. Yo me la vi, me la, la vi en realidad para preparar el, el reportaje yeah. de LDP. Uh -huh. Y la vi un poco, lo primero que hice fue volver a ver El Cristal Oscuro porque no recordaba gran cosa. Yeah. Eh, pero a los 10 minutos, 15 minutos de estar viendo, ya me olvidé del hecho de hacer las comparaciones entre la película y la serie. Ya. Yeah. Porque la comparación es muy sencilla. La película se ve idéntica, a pesar de tener 30 años de diferencia. Uh -huh. No hay gran diferencia entre la película y la serie. Las ambientaciones se ven iguales, solo que se ven más enriquecidas. Yeah. Los personajes se mueven y se ven igual. Los sexes, que son los, los villanos principales, y aquí estamos con cosas, son los personajes principales... Uh -huh. eh, se ven muy vivos, se ven con personalidad, se ven aterradores, el momento en que le drenan la energía vital a las criaturas eh, es una escena de pesadilla y eso es algo que me gusta mucho del trabajo de la familia Jensen y por eso te mm. digo que no, no tienen qué bueno que no los agarró Disney Sí. porque matado. no tienen, no, no, digo, no tienen ningún. no tienen ningún empacho o ningún o ningún prejuicio en poner imágenes crudas, mm. es decir, en la serie pasan cosas muy fuertes, muy dolorosas y no le hacen el asco. La gran crítica que se le hizo al Cristiano Oscuro es que era un poco lenta. Yeah. Eh, en la serie pasa algo parecido. Y no creo, tiene prisa, no y tiene creo calma. Que, Y creo que es un, entre comillas, un efecto que tiene la, la productora Henson. Uh -huh. eh, tiene tanto para mostrar que, que la historia se, se ralentiza se los tiempo. primeros cinco capítulos estoy con la parada de que sí, es verdad créanme, pero del 5 en adelante, de la mitad en adelante ya, ya pasamos por la etapa de que al protagonista o a los protagonistas, porque esto es una, una historia uh -huh. coral eh, ya pasaste la etapa de que no, tenemos que creerle, no, empieza a organizarse y nace fin, finalmente la, la resistencia de la que habla la película. Perfecto. Se toman los bandos, algunos definitivamente toman el bando de los rebeldes y los otros final, toman el bando de estos guardianes del cristal porque simplemente, aunque les, aunque les restrieguen la verdad en la cara, no la quieren creer. Sí. Y eso es algo que, como digo, podemos, algo, podemos extrapolarlo al mundo al mundo real, al mundo que estamos viviendo en este momento. Así es, es una buena serie que hay que verla sí o sí ¿algún comentario sobre el M cristal? mira más es que el cristal se agradecen las películas y series que hoy en día se toman su tiempo son relajadas no están corriendo hoy en día estamos casi todo lo que es cine televisión animación etcétera más parece un videojuego no hay no hay respiro no hay momentos de reflexión nada es, dale dale dale dale dale pero estas película en general con el mismo Blade Runner 2049 se agradecen que sea lenta que se tomen su tiempo y que tú disfrute disfrutes, disgustes cada una de las escenas que están eh, apareciendo en pantalla más un guión que es bastante inteligente es que corren el riesgo, como digo, corren el riesgo de que no van a tener taquillas si se ponen si se ponen lentas pero pero ahí hay, hay... Pero se ha en culto. Un, Sí, se preguntan problem, se en, en series de culto y van a seguir generando dinero durante años. Es decir. O sea, lo que, lo que es la preponderancia de una mente brillante que lamentablemente se vio opacada porque un emporio poderoso eh, le quitó esa libertad para mostrar su arte, que es en el caso de Disney que en muchas compañías le está sucediendo. Uh -huh. Yo diría que sí, o sea, pero ¿sabes qué? Contar como dices, podrás ser la depresión que tuvo Henson en ese momento. Uh -huh. eh, y Disney le dijo, oye, ¿querés? Los, ya, Llévate los Muppets. <risa> sí. Me da la sensación de decir, ¿sabes que yo, yo no quiero hacer nada con los Muppets, haz lo que quieras con ellos, van más contigo. Sí, pero no... Pero no... Pero no... no pero no... El me, resto. Sí, pero no, no concretaron la, la venta porque cayó enfermo claro. y falleció. Claro. Fue la familia Henson la que vendió finalmente a Disney los Muppets. Hizo el negocio en todo caso. Sí. Desafortunadamente... Sin, la embar parte de Sin embargo, ahora tú ves las películas nuevas de los Muppets, están no. muy bien hechas, pero... No, no, tienen, no, no tienen la esencia, no tienen la magia no. de, la, de antaño siendo, siendo que las dos últimas lo hicieron bastante bien la, las dos últimas que salieron de los Muppets, esa donde recuperan el teatro. Ah, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Hay una que sucede en, en Londres y tenemos una rana, malvada. La rana malvada. Rana la rana informante. Informante, algo así. sí. Y yo la vi esa y no me convenció. O sea, o en la que en la el, en la mitad de película. Bueno, tendría que verla completa. No, se no, nota, no, se no, nota no, el... No no, no, no enganché con ella. Lo okay. que pasa es que se nota el cambio de mano. Mm. Y en el en lo que pasa con, con, la, con la serie El Cristal Oscuro... Es que se nota la mano de la familia Hanson, con las cosas buenas que tiene uh -huh. y con las cosas malas que sí. tiene, que de repente como que se, se, se les traban las historias, que no avanzan, pero al final es cosa, es cosa de gusto. Sí. Voy a, a la serie le fue muy bien, creo que ya... Espero que tengan temporada siguiente, no he visto nada de eso. Sí. voy a hacer el siguiente comentario que se me está quedando en el tintero para ir cerrando el tema. Sí. Cuando se hace la serie Sam and Friends. Eh, la que comentamos que fue la primera serie de Jim Hemsen en el año 60, 54. ¿Sí? Él es quien propone junto a su equipo que los títeres no estén detrás de un telón como siempre pasaban en todas las series. Nosotros los vemos inclusive hasta en la realidad. O sea, o no, una sé. Pues veamos de el, al mismo lagarto murdo Claro, claro. está detrás de un, ¿cuál se llama? De de, un telón negro. De un telón negro que, no, Jameson digo, tiene que ser físico, tiene que existir un 3D real que les dé la, la realidad y la el credibilidad carisma, La creatividad necesaria. Y por eso los bichos los teníamos interactuando en escenario, eh, detrás de, ¿cuán De mesones, mesas, de todo un ambiente. Se crea todo no, un ambiente. Y, y organizar todo el escenario porque, por pues, ya, tú estás acá abajo, tienes el monitor para ver lo que estás haciendo. Y eso fue Jim Henson justamente que hizo eso de manejar con los monitores abajo para estar viendo en tiempo real lo que se estaba sucediendo arriba. Y él fue también que puso el, eh, las distancias y las cámaras para que ellos pudieran trabajar a cierto nivel. Claro. Y ahora es maravilloso porque puedes hacer lo mismo con tu celular abajo, señor. Sí. sí. Sí, sí, sí. yo les tenía una sorpresa se acuerdan que yo les había hablado de una caricatura en particular que bien sí. salió en los cines pero uh -huh. a finales de los 50, 60 principio de los 60 bien digo en Estados Unidos ya se estaba masificando la televisión que ahí uh -huh. se muestra una pareja en este caso que son de cerdos que están durmiendo juntos Ya, a ver, vamos, ¿cuál, será? ¿cuál será? que vamos. es el capítulo One Ham Family Vamos, a ver ahí vamos. vamos a ver. <ríe> que habla de la historia de una familia de cerdos que, que es la historia de los tres cerditos pero el cerdito más interesante la gente ya tiene familia. Ahí les voy a mostrar la imagen. A ver, vamos viendo. Vamos. Ahí se me ve. Pero un segundo. ¿Me viene el cristal oscuro, en el chancho. Sí lo, sí, lo voy a mostrar de nuevo. Dale. Para que la podamos ver con más calma. Vamos viendo, dijo hermano. Ah, ahora sí. Ah, si este... sí, esto lo habíamos visto. sí, sí, este capítulo consiste que hablan al principio de la historia de los tres cerditos y el más inteligente claro. eh, se desquita con lo Ahí está la escena. Eso es del año 1943 y es la primera pareja que está durmiendo en una cama. En este caso, obviamente, son antropo, antropomorfos porque son Exacto. actitud humano tal, act vez, tal vez eso los ayudó, pero hay que pensar también... Esto fue para cine. Sí, claro. No, sí también, pero yo a lo que voy yo, que en los años 50 y 60 ya se estaban dando este tipo de caricaturas en la, en la televisión norteamericana. Sí. Y lo otro también... Eh, que Tex Avery también fue uno de los referentes de Jim Henson. Sí. Así es, ¿no? pero, pero pasa, pasa una cosa, ¿Mm? eh, esto es en los años 40, en los años 40 no tenían la censura que vino después de la guerra. No existía el código claro. de Entonces, el código que llegó después, de que no, digamos que nada de sexo, sí, está, nada, que, sí, nada, que implique in, nada que implicara algún tipo de relación sexual. Sí. fuese de matrimonio, fuese de lo que sea. Sí, en este minuto me está, atacando, Pero, me está atacando el alemán y no me acuerdo muy bien en qué año era la Jane. Pero había, eh, en el cine se las arreglaron muy bien, uh -huh. poniendo camas separadas, poniendo sí. más tensión cuando no, cuando no podían mostrar nada. Hay una escena, creo que es de Cary Grant con... Eh, con, Herb, con Elizabeth Herborn, Herb, Herb, creo que. Yeah. ¿Ya? Catherine. Catherine Herborn. Catherine Nos, sí. No sé, eh, No, ¿cuál es la de Casablanca? La Ingrid Bergman. es eh, ...creo que fue Cari Grant con Ingrid Bergman. Una escena donde están en la típica pose del beso, pero están conversando. ¿sí? Y están conversando de cosas súper íntimas. Y, lleva, y la escena debe durar alrededor de dos minutos, donde están hablando a dos centímetros uno del otro y es una escena súper, súper potente que el, los mismos actores y el director dijeron, si hubiéramos hecho un beso, esta escena habría pasado in, inadvertida sí. mira, y estaba buscando Entonces, quien, cuando, te ¿sí? hacen, cuando te censuran y logras sacártela con ingenio uh -huh. eh, puedes hacer algo mucho más intenso. Sí, mira, el código James, lo no lo, lo encontré directamente, tengo que buscarlo, pero por lo que estoy recordando, King Kong es de 1933, la, la original, claro. hace, y, y tiene muchas escenas, una que el gorila se, se, se come un indígena, eh, hay varias escenas fuertes eh, que para la época pasaron casi inadvertidas. Pero hay una escena donde donde agarra al, al personaje de la chica, no me acuerdo el nombre, mm. la mete a la, a la, a la cascada para, lavar, para, el, para que se lave, queda con toda la ropa mojada después se la quita no, pero... que bien erótica esa escena de sí, hecho sí bueno Todas esas escenas, cuando se, porque King Kong, en la primera película, que se repone a nivel cinematográfico, que tiene reestreno con el tiempo, se tuvieron que eliminar todas esas escenas, porque el código ya no lo estaba permitiendo. Entonces, cuando se rescató la película con el tiempo, se pudo armar con lo que había, porque hay muchas escenas que no Que se, borran, que se, se borraron, te... se perdieron sí. en el tiempo, lamentablemente. Entonces, el código Hayes tiene que ser como del año 34. 35, por decir algo. Sí, que porque la actriz que interpretaba a Anne Darrow es Faye Ray. Exacto. Ella misma. Que de hecho la menciona en la película de Peter Jackson. Sí, efectivamente. Dice, oye, ¿pero quién llamamos? A tal, a tal. Y, qué? ¿Y si llama Henry, no, creo que está trabajando para la, para la RKO. ¿sí? Sí. <risa> Ah, de ver ¿La, sí, la versión sí. del 2005 sí. Sí. sí, hay un dato freak, no sé si se acuerda que la la, la la protagonista de la versión de Peter Jackson usa un sombrerito que es sí. como ella ese es original de la fan grade. la fan se lo regaló a la actriz para que lo usara en la película Creo que la actriz de King Kong del año 2005 fue la Naomi Watts Naomi, Naomi Watts, Watts. Naomi y quien actuó como pareja fue Adrien Brody, que había ganado hace poquito sí, el, Oscar. el Oscar, por el pianista se Exactamente, sí. esta sí. película también está de demasiado larga para mi gusto pero bueno es buenísima y la es otra que, que también en la pared pero ahí ahí se juega un poco más con la sensualidad en la que actúa la Jessica Lange la del la 76 la Sí, 66 donde le colocan una cascada la sopla y juega con las perlas que Exacto. tiene en el, en el collar inclusive le mueve hasta los pechos con los dedos y, se, y el mono coloca hasta cara degenerada en cierta escena porque esa es más erótica la del 33 es ¿Sabe? terrorífica sí. y la del 2005 es dramática total Exacto. yo me quedo por lejos con la del 33 la del 33 tiene mucho encanto exactamente Quiero mandar un saludo a Jorge Bustos, Jorge Boris, perdón, a Jorge Boris Orellana Martín, que nos manda un saludo desde el directo en Facebook. Oye, Saludos. a mí me acaba de responder mi amigo Gabriel. ¿Ya? Dice: el código Higher se aplicó desde 1934 nah, hasta, no que se se abandone, hasta que se abandonó en 1967. Gracias, Gabo. Sí, viste, ¿Te pasaste? No estaba perdido, era en 34 o 35. ¿viste? Entonces, efectivamente, pues esta fue la primera, la que nos mostraste recién fue la primera. Pero parece que fue para el cine, porque esos cortos eran para cine. sí sí sí Y hay otra película que también se aplicó, ese concepto también de la mmm, del erotismo, que fue White Zombie de Bela Lugosi, que sí. también hay juego mucho, puede ser del año 32, que ahí empezó como a quitarse paulatinamente el erotismo en el cine de terror. Sí, hay muchas cosas que empiezan a desaparecer directamente del y esa del fue cine. la ruina de Lugosi paulatinamente y de los estudios universales repente todas las criaturas que traen mucho tema para LDP hablar de Lugosi Lugosi de Vela Lugosi aunque hablamos un poquito en especial Drácula pero podríamos hablar un poquito más de él si no no hay problema claro uno de los actores más incomprendidos del cine y lo más irónico de todo que quien lo caracteriza en la película de Ed como Vela Lugosi se sí es muy buena la película es bueno Ed Wood Sí. para mi gusto la mejor de Tim Burton para mi gusto de las mejores de Tim Burton uh -huh. o sea y esa escena donde está Ed Wood con Orson Welles sentado en el mismo sí, en el bueno. mismo restaurante el mejor y el peor conversando sí claro el más grande intercambiando ideas y eso que es una escena ficticia porque eso no sucedió no, no. Obviamente. nunca conoció a Orson Welles no obviamente que era no era su ídolo sí, sí obviamente que no y seguramente Orson Welles no hubiera, no hubiera intercambiado palabras con él no, y bien. la otra escena que es buena cuando está Johnny Depp con Marty Landau haciendo el movimiento de los dedos que hacía Lugosi en Waits zombie eso es memorable tienes que tener coyunturas dobles y ser humano de Mapo. exacto es muy bueno le quiero hacer una consulta antes de finalizar el programa dime si Jim Henson estaría vivo en estos momentos ¿qué hubiese hecho? Ah. tendría más de 70 años eso estamos claros uh -huh. pero ¿qué hubiese hecho con el concepto de los Muppets? si no le hubiese dado esta depresión si hubiese tenido una vida más larga si estaría viendo en estos momentos eh, las películas que han salido la carica las caricaturas que ha mostrado Disney pero para bebés yo creo que yo creo que la toda la, honestamente yo sé que es parte de tu niñez, pero yo creo que los Muppet Babies no lo habrías aprobado nunca. No, yo creo que tendríamos actualmente un problema con el cine de Jim Henson, que está tenido una mirada más adulta, jugaba con muchas cosas que eran inconcedible para otras cosas, y hoy en día con la manera en que estamos, que Mira, y feo, y ya te están censurando o te están cayendo encima. Yo Tendría creo. por lo menos tres personajes así. Yo creo sí, que se no. Y, sí, claro. ¿Y a ver qué hubiese dicho, por ejemplo, con esta parodia que se hizo de Beto Enrique y Enrique en Padre Familia, que es una parodia netamente homosexual? Mm. Yo creo que le habría dado la respuesta. La respuesta yo, la respuesta que yo creo que Jim Henson habría dado es: Enrique y Beto son lo que ustedes quieran que sean. Sí. Hay una película neo, neo. Para mí, como te digo, para mí, Enrique y Beto son hermanos, porque yo veía sus peleas cuando era chico y eran el equivalente, yo veía el paralelo con las peleas que tenía yo con mi hermano cuando éramos chicos peleábamos igual uno se enojaba, el otro se reía eh, para mí Tommy y Jerry también son las peleas son peleas de hermanos llevadas al extremo ya ¿eh? ¿Sí? son, son dos cabros chicos que pelean todo el día y después llega la mamá a poner orden y le da lo mismo si... si si puso orden correctamente o si hizo justicia no, lo puso en orden nomás sí. ¿Mm? eh, como digo, a mí si, si, si piensan que Enrique y Beto son son una pareja gay adelante, si les funciona yo creo que Jim Henson no habría tenido problema con eso No, para nada, para nada Jim Henson era muy abierto de mente Por lo, por lo que estamos viendo Así que no no creo que hubiera tenido ningún Problema con eso Mira, estaba recordando eh, Met The Field, ¿la viste tú alguna vez? Sí Es una película de Nueva Zelanda de Peter Jackson Que es como el homenaje adulto directamente De, de los mopeds, En la cual vemos realmente criaturas eh, En un mundo De la farándula Atrapada por la droga eh, ¿cómo se llama? el sexo sí, es película. Eh, una película pero muy fuerte en que se la jugó Peter Jackson por ir un poquito más allá mostrando un teatro de variedades bastante decadente que podría ser como el hermano pobre de los Muppets. ahí estamos mostrando imágenes de esta tremenda película de culto de los años 90 y hay una parodia de Gonzo por ejemplo exacto Sí, hay, mu hay mucho, o sea, muchas criaturas que este, eh, viene con su Es que se parece mucho a uno que sale en la última de Star Wars. ¿no? Sí, claramente. Al, al mecánico. Un Peter Jackson que en ese entonces amante del cine gorro, amante del cine crudo, del terror, del suspenso y bueno, que después ya a finales de los 90 nos sorprende con esa tremenda trilogía que es el Señor de los Anillos. Sí, jamás, buenísimo. jamás me habría imaginado que Peter Jackson fuera capaz de ser el Señor de los Anillos. Es que todos pensamos lo no mismo, sí. los que seguíamos la carrera de Peter Jackson y aquellos que la conocimos particularmente por malditas porque ahí mostraban las películas core sí. de Peter Jackson jamás se nos hubiese pasado por la cabeza sí, yo cuando supe que era iba a ser Peter Jackson dije oh, hasta aquí llegamos nomás pero me nos, sorprendió nos damos la boca todos sí nos sorprendió gratamente eh, lo que hizo lo que ha hecho Peter Jackson hasta el día de hoy cosa que J a JJ -J Abraham Abraham no ha sabido sorprendernos para nada al contrario la última de Star Wars es buena nada no, no, no, spoiler hombre yo dije que es buena punto porque hay mucha gente diciendo, son unos mamones vayan a verla y disfrútenla así que bueno si a usted no le gustó no me interesa su opinión porque usted no es cineasta usted no le sirve usted no sabe Sí, pero bueno. Dicen que los críticos de cine son sinatas frustrados. Depende. Hay buenos, mira, como todo, hay buenos y malos. Mm. Yo creo que el, el crítico de cine te tiene que orientar. Mira, esta película es para, es para tal tipo de gente, yo creo que les va a gustar. A, a mí no me gustó, pero las cosas buenas que tienes es esto y esto. ¿sí? No hace falta María Romero, pero, bueno. pero para que no se sí, sal... sí, pero esa, esa era una época en que la, las películas las criticaban y las metían todas al mismo saco. ¿sí? Entonces, no podéis comparar, no sé, por Brain de Peter Jackson. Con el Señor de los Anillos Peter Jackson. Son cosas distintas. Aunque sea el mismo director. Uh -huh. Pero supo jugársela, supo madurar. Una cosa broma. Igual que también las caricaturas han hecho una evolución potente de, de los Muppets. De un animal que era crudo, que era loco. Pero por ejemplo los Muppet Babies siempre se burlaba de, de Fonsi. Y Fonsi sí. era el más tonto. Sí. Habían unas... Hoy día serían acusados de bullying. Hay una. Ah, sí, claramente. Sí. Hay un reportaje en que también lo pueden encontrar en YouTube. Unos capítulos antiguos de Plaza Sésamo donde donde la rana nos explicaba la diferencia entre estar contento y estar enojado mm. ¡Ah, de veras! Sí. y agarra al pobre monstruo Lucas y lo sube y lo baja y lo insulta y le grita y el otro empieza a rinconarse dice, ya, eso es estar enojado Ahora sí. es estar contento y agarra y lo, lo trae. Era, era, eso es inaceptable ahora Exacto, y, y para finalizar ¿Tú sabías que el vampiro de Plaza Sésamo Está basado en Bela Lugosi? Porque Jim Henson le encantaba las películas de Mira, Lugosi Un día voy a traer la foto de un tío mío Que era igual al vampiro de Plaza Sésamo Y lo único que necesitaba era pintarlo de azul Ya, o sea. y te contaba los números, no me acercaba. Sí, oye, pero tenía, ya... la, mira, sí, tenía la misma nariz, la misma expresión. Sonreía, los dientes se le veían igual. Sí. El Conde de Contar. Y, y un Elmo que también lo han parodiado bastante los Simpsons. Sí. El Elmo, hay un video de Elmo donde donde, donde acosa sexualmente a, la, a, a su coprotagonista. Sí. En el Enchufe TV hay, un, ¡Sí! hay una parodia de los vampiros y está El Conde de Contar. Es muy el bueno. Cariño, está buenísimo. Ya, muchachos, estamos en la hora. Sí, en la hora y yo quiero tomar el metro. Sí, llevo sí, yo voy para la casa, ya. Entonces, ya. chicos, un gusto. Oye, muchas gracias sí. por acompañarnos. Este fue el último programa del 2019. Sí, eso sí. no olvido Puede antes. ser que nos, nos salimos un poco de la línea editorial de Enclave Astral, pero... Estamos en Navidad. Me, estamos en Navidad y hacemos. Y Jim, lo, Jim Henson lo merece. Jim Henson, exactamente. Y sí, que las nuevas generaciones conozcan quién fue Jim Henson. Eso es una cosa esencial. Sí, porque para poder entender el concepto de los mapas de Plaza Sésamo... Wow. Oh. wow. Wow. No es, no es no, algo infantil. No. Para nada. Y hay una cosa, hay una hay una cosa que tienen los creadores como Jim Henson uh -huh. y, y los que te estimulan la imaginación. Es decir, tú puedes estar como ocurre con el cristal encantado, sí. que puede que tenga muchas fallas, pero todas esas fallas o todos esos vacíos eh, te estimula a que tú, con, tú, con tu cabeza encuentres esas respuestas que faltan. Y hoy en día quieren que te den todo hecho. Las productoras exigen que te den todo hecho y todo explicado. Hoy en día existen grupos de fanar, y o sea, uno de los más grandes, eh, justamente el de laberinto Tiene eh, historias, relatos, cómics, y todo, en todos los idiomas ha habido y por haber. El cristal oscuro no se queda atrás. Y ya se anunció en 2018, que ya se hizo el contrato con, eh, con la empresa Gemson, Está involucrado el hijo de David Bowie y vendría eh, una, ah, sí. una, ah, buena. Un, una nueva película película de, de la que Buena. posiblemente podría ser como una precuela que uh, veamos que la película Jarrett, del mismo como se, estamos, se, se transforma convierte en el, en el rey de, de los goblins vale. aunque eso ya está hecho en, en cómic también así oye que. acá nos escribe de, nuevamente Gabriela Sócar dice felicitaciones a los chicos allá un gran amigo mío que, gracias, que, que también le gusta el tema de la radio y uh -huh. espero algún día traerlo acá a Zona X para perfecto. que lo conozcan porque yeah. él es fanático de estos temas que hablan ustedes uh -huh. eh, también en LDP perfecto Qué bueno, saludos. Así que un saludo para Gabriel, un gran abrazo. Y bienvenidos. Si cuando quieran venir, aquí lo sí, con las puertas abiertas para que conversemos. Ya Listo, muchachos. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos. Muchas gracias, Gonzalo. Un uh, va, va a ser en, como siempre? Que eh, va a ya la siguiente semana va a ser el año. 2020. Uh -huh. Vamos a ver qué nos depara el destino. Sí. En dónde vamos a estar y cómo vamos a estar. En qué cuneta tiramos? En uh -huh. qué cuneta vamos a tirar todo esto. Sí. Pero por ahora, muchas gracias. Esto fue en clave astral. Y veamos qué nos depara el destino. Nos vemos, amigos. Gracias.